Asadero y Restaurante La Fuente es uno de los establecimientos más emblemáticos de la gastronomía granadina por la excelente calidad de su cocina y por su ubicación en la carrera 15-1358 frente a Flota La Macarena con una carta en que las carnes a la brasa y su especialidad en carne a la llanera y los platos caseros complacen el exquisito y exigente paladar de los clientes y visitantes. Pide tu plato favorito al 658-3141 y al 320-410-0931 Asadero y Restaurante La Fuente, la fuente de la exquisitez.